Madre Madre Madre Hoy te voy a cantar Para que sepas lo que siento en mí No puedo olvidar lo que hiciste por mí Cuando pienso en ti Siento orgullo, madre, no puedo olvidar ni un momento Tu trabajo incansable para ayudar en casa Y mi plato que estaba siempre en la mesa No te cansabas de dar amor y belleza En los tiempos difíciles tú me ayudaste Cuando todo iba bien nunca me dejabas Me animaste a vivir serio y con respeto Tú siempre has calmado mi espíritu inquieto Mamá, mamá, mamá, qué felicidad Trabajaste duro, nos amaste tierno Tú nos entregaste un corazón inmenso Tú mereces todo donde estés, te siento El día que debí marcharme Para comenzar mi propia vida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 Te mereces todo, donde estés te siento Te mereces todo, donde estés te siento